Hola, ¿cómo están? Estimados colegas y enfermeras asistentes al Congreso de Nefrología. Yo soy el doctor Eduardo Lorca, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, nefrólogo del Hospital Salvador y presidente de la Fundación Pro Salud Renal. Quiero invitarlos cordialmente a nuestro congreso que va a ocurrir entre los días 2 al 6 de noviembre del presente y donde tenemos excelentes invitados. Dentro de ellos quisiera destacar al, sol, al doctor Talat Alp y Kisler, quien va a presentar el día jueves a las 19.50 de esa semana el tema sobre nutrición y enfermedad renal. Esta es una apuesta al día, hecha por uno de los mejores investigadores en el mundo sobre el tema de nutrición y alteraciones metabólicas en la enfermedad renal crónica. El doctor I. Kisler es profesor de medicina y jefe de la División de Nefrología de la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos. Por lo tanto, los dejo cordialmente invitados y espero que disfruten de nuestro congreso. Muchas gracias por su atención.